Hola, bienvenido, bienvenida a Susurra del Patel. Paquetito para enseñaros. En realidad este paquetito me llegó ayer y hoy lo vamos a abrir. ¿De dónde viene? De Jaida y viene de parte de Rosalía. Y así que lo vamos a abrir. Si queréis acompañarme, pues quedaros que lo vamos a abrir y así vemos pues lo que Rosalía me ha mandado. Que no sé. A ver. Vamos a sacarlo, voy a tirar aquí, a ver, sí, un bolso vale, sí, y vamos a ir viendo lo que Rosalía me ha enviado, venga, lo pongo ahí y lo vamos viendo, mira, lo primero que sale por aquí son tarjetas grandes de Project Line, ¿vale? Creo, sí, mira, son tarjetas, sí, me qué chulas, qué guay, muy chulas. son muy bonitas son muy alegres, y son para ahora para el Happy Summer y Max aquí esta otra esta Happy y esta pues son tarjetas de royal lack y además son muy vida y para ahora para el veranito, muy muy muy muy bonitas para que algo para mandarle a porque tal y como tal que que esta. ¿Qué me han mandado? Me ha mandado esto que no tengo ni idea. Ah, es una pegatina. Una pegatina de, de un dono mira. <risa> creo que es una pegatina de un donut. Una, una división. Creo que es... Sí. Vamos a verla. Mirad, es esto. Y viene como hinchadito. Y creo que es como una es shaker. ¡Ay! Mira. A ver, la puedo sacar, sí. Es adhesiva porque ya se queda bien pe... en un acetato pegado, ¿veis? Mira. Se mueve y ahora si tiras de aquí, para abajo sale una cosa, supongo, y viene con lo... Ah, y tú le puedes, viene aquí, que tú le puedes poner lo que quieras. en medio, ¿veis? Aquí se le puede pegar el mensaje que quiera. Que yo creí que esto era que se movía. Y creo que se Ah, sí se mueve, ¿ves? ¿eh? Mira. Ver, es así. Y si le das para arriba... Ay, a ver si se ve. ¿Veis? Ahí le pegáis una pegatina. Aquí le podéis... Trae tres. Otra y ahí otra. es gracioso! ¡Qué gracioso, eh! Ay, espérate. Y para que no se salga... Lleva esto es, es guay. Para que no se salga lleva ahí un... Una pegatina 3D. Ah, ¡Qué graciosa, eh! ¿Veis? ¡Qué chula! Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¡Es súper chula! ¡Anda! Me ha mandado este sello que pone Baby Valentine. Que es como un cartel. ¿Veis? ¡Es chulo! Mira, me ha mandado estas esquineras que son para pintar, ¿veis? Y son como de, de pasta, de las pastas que hacemos nosotros, pues igual, cuatro esquineras De las pastas estas que hacemos nosotros que he secado al aire Mira, me ha mandado estas dos también, son muy chulas Y estas, mira qué chulas, son guay, eh qué guay, mira, a ver Ay, mira, me ha mandado estos botoncitos de artemio Ay, qué mono, mira qué mono son florecitas, una gotita de agua Una no, varias gotitas de agua Y vienen de varios colores Y son de artemio, son botones Ah, mira Me ha mandado este sello que pone recién casado Está chulo ¿Eh? ¿Qué más? Si es que voy sacando porque voy tirando de uno y me sale el otro Mira, me ha mandado estos sellos ¡Qué bonito! Mira, qué chulo Qué bonitos son son súper chulos Qué bonito Con ramita Sending love Hello to thumb. Thank you Qué chulo este Y este también, mira este, qué bonito Qué bonito De hoja Es chula, eh Son bonitas Con las ramas, también Llevan también sentimientos hello y Just Anup anu. Muy chulo Otro, de cumpleaños Con los banderines Pone felicidades, feliz cumpleaños, gracias Qué bonito Hola, qué chulo Mira este, qué bonito Fabuloso Feliz cumpleaños Tú eres un amor With love Mira, qué bonito Qué chulo. Estos son muy bonitos. Qué guay. mira, Me han mandado... ¡Ay, qué bonitos son estos abecedarios! Son como de metal. Metal. Alfabeto. Qué guay. mira, Qué bonito. Y esto en dorado. Uno es rojo y otro en dorado. Qué chulos son. Además que al tocarlo me da como que este, esto es metal o es cartulina. Es que me da como que está frío. Abrirlo, ¿vale? A verlo. No sé qué deciros, ¿eh? ¿Qué parece metal. Sí, sí. Oye, qué chulo. Está frío, ¿eh? Pues son muy chulos. mira, qué bonito. Qué bonito, me gusta. Ay, mira, y aquí hay otro. Joroba, otro plateado. Qué chulos son. Son muy bonitos, ¿eh? Me ha encantado Qué chulo A ver, ¿qué más? Vamos a meter la mano por aquí Anda, mira, me ha mandado este troquel De, de Sissi que pone frien Mira Son de los B, ¿eh? Mira Ahora, qué chulo, mira Que lo estoy viendo yo Qué guay Muchas gracias, Rosalía Oh, a oh, ver qué mal. Bueno, no te he cambiado, ¿no? Ha quedado ¿Qué tal? no okay. Aquí sale. Vamos. a ver. A ver. Ah, mira. Aquí sale otro sello que pone Best Moon. Mira qué bonito. Ay, muchas gracias. Y aquí me ha mandado. ¡Onda! ¡Me ha regalado una malta! Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Mira qué bonita Que hace Taj Chiquitines O patiquetas y eso, mira Es una Marta hoy oh, Rosalía, muchas gracias, chica Que chula, me encanta Y ya La jo -jo joya de la coco -co corona y Os lo voy a enseñar que vaya a flipar colores Porque estoy flipando yo Mira Sabes lo que es esto, ¿no? De remo es la, la troqueladora que va por láser miradla sí Aquí está Es chulísima, ¿eh? No me digáis que no Es que es una pasada uh -huh. Los láseres se deslizan del 0 a 12 pulgadas o hasta 30,5 centímetros El tapete y la escuadra láser se desmontan para almacenarlo fácilmente El cuadrado láser se puede ajustar a un ángulo de 90 grados O se puede colocar junto a una línea recta O sea que tú lo puedes colocar o así o así Madre mía, puta vuelta vuelto loca tía Madre mía, pues nada, os voy a enseñar a todo. Vamos a abrirle ¿no? porque ya no lo he visto. Habrá que ponerle pilas, que yo no tengo. Pero bueno, para verla, mira. Instrucciones. Y Madre mía. Madre mía, estoy flipando de mil colores. Mira. De mil colores, sí. Vamos a abrirlo. Mira, este es el tapete Wow ¿Veis? El tapete De corte Qué gordito Se monta por aquí, creo Sí, de aquí Hay que meterlo Y se monta así ¡Qué guay! Y aquí está ¿Ves? Sí, mira Que lleva láser que claro el láser no corta ni mucho menos ¿eh? lo que pasa es que te hace la trazabilidad por si quieres, esto es para cortar con cutes ¿eh? para gente que hace, ya sabéis, hay gente que no le gustan las cizallas porque siempre tienen un pequeño desfase y es muy raro que no y entonces con el cute si se te da bien y cortas bien es mucho más preciso que que que una cizalla, y entonces esto es lo que hace que tú, bueno hay que meterlo bien, que no lo he metido bien he metido bien uno, pero otro dos no se pone aquí se mete bien en su sitio, que no sé por qué yo no puedo pero bueno, se mete bien y ahora esto va a ver ves que tiene aquí una y dos una iría aquí metido ahí y esta que tiene otras dos lo ve una y dos va aquí metido esto hay que meterlo aquí hay que meterlo que tiene una ranura aquí dentro ¿Ves? ya está metido para hacer la escuadra y ahora esto se es el pone el aquí a ver si se ve aquí y aquí, como no lo he, no he calzado bien de aquí. A ver, esto hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ve? Y, este, y, ya, ahí. y ya se enciende y viene en pulgada y en centímetros. Entonces tú quieres cortar, por ejemplo, 11 y por aquí, yo que sé, le pone, no sé, 17. Entonces aquí se te va a encender la lucecita y aquí, y tú pones el papel y con el cute corta. Es una pasada. En realidad esto iría así. Esto iría así. Y este no me lo queda hoy. Ahora. Ahí. Ahí. Así otro. Y este que me queda. El del medio. Ahí. Ahí. Así. Ahora está bien montado. Ya está calzado y todo así, entonces aquí te sale una luz y tú con tu cute pues listo, vas cortando ¿Veis? Y esto es para cortar, repito, con cute ¿Vale? No, esto no corta, esto solamente te marca El láser no corta, si tienes que meter las manos por medio, pues ya ves, pero te lo va a marcar, ¿no? Y me parece una chulada, que pasote Uy, con pues muchísimas gracias, me ha encantado Qué bonito, ¿eh? me gusta un montón es súper chula, eh pues nada más estos son los regalos que me ha mandado Rosalía me ha gustado un montón espero que a vosotros también ahora no me acuerdo cómo se sacaba esto, creo que está acá sí, se desmonta me ha gustado un montón espero que a vosotros también esto se desmonta igual para guardar y me ha gustado un montón muchas gracias y la marta ni te cuento me ha encantado muchas muchas gracias rosalía es una preciosita pues nada hay que deciros que espero que os haya gustado todo tanto como a mí lo voy a meter ya en su paquete porque ayer me llegaron, me llegaron dos paquetes y a continuación os voy a grabar, si puedo, el otro paquete que me ha llegado mientras tanto despedirme deciros que espero y deseo que estéis todas bien y nos vemos pronto nos vemos muy pronto, si Dios quiere, cuidaros, chao Misión de rujo, tu sonrisa, hueca y tu rosa, y tu en tus carros rosa ya no y tú en un canal, es sensacional Wings of the Scrap Quieres una lata real Un albujero que ¿Sí? nuevas no obras diseñan Porque tú, tú, tú eres tu vida de Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap